Verso número 6, dice a la letra así, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vuestros vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,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 Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Que el Señor añada bendición. Siéntese por favor. Qué bueno que nos está viendo aquí a través de este, de este video, de, esta, de este canal, de esta televisora. Queremos en este día hablar con respecto al interés de Dios para que nosotros como pueblo del Señor seamos un pueblo diferente. Es cierto que vivimos dentro de un sistema en el que... Lamentablemente muchas veces el pueblo de Dios se contamina y necesitamos hoy en este día determinarnos como creyentes a qué Dios vamos a servir. Si al Dios de los amorreos, al Dios de los paganos, al Dios de los mundanos o al Dios Santo que es Jehová de los ejércitos. Hay una invitación de parte de Dios para todos los que estamos aquí, para vivir una vida digna, para vivir una vida santa, guardarnos de pecado, guardarnos en toda área de nuestra vida, nuestros ojos, nuestra lengua, todo nuestro ser debe ser guardado. Intachable, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios había sacado a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto Y con un motivo especial lo sacó, con el motivo de adorarle El pueblo no entendió el propósito principal porque ese pueblo había sido creado Muchos de nosotros no entendemos el propósito principal de Dios Que Él nos crió para adorarlo, Él nos crió para bendecirlo Y nos crió para depender completamente de Él Tristemente el pueblo no entendió como hoy no entiende los propósitos y, y, y estatutos de Dios que él ha puesto en los corazones de nosotros para que nosotros vivamos en un orden que Dios nos ha estipulado. Y este pueblo llamado Israel es un pueblo que, que se caracteriza por la dureza de un corazón, por una memoria que no se no, no retenía precisamente lo que Dios había hecho había hecho con, con, con ellos. Y hoy quiero decirle una cosa, y en el Salmo 106 y Salmo 107 nos recuerda de cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud y cómo tan pronto se volvían a, a los ídolos, cómo tan pronto se volvían a, a renegar inclusive de Dios y Dios tenía que tratar con el pueblo. Y una cosa que nos debe llamar la atención es esta, Dios no se interesa en destruir al hombre porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios pero los que nosotros hemos hecho, eh, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en contra de Dios, y en contra de lo que está establecido y cuando una ley se viola, es lógico que tenemos que pagar resultados, que pagar consecuencias hay resultados por causa de la desobediencia, Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo diferente Dios quiere que nosotros como pueblo seamos un pueblo diferente. Él tiene siempre lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Deuteronomio 28, dice que Él nos llama para hacer cabeza. La Biblia dice que Él nos llama para estar al frente y no estar en la cola. Él nos llama para ser un pueblo santo diferente, un pueblo que hable diferente, un pueblo que vista diferente, un pueblo que resalte, que se resalte en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad violenta, en medio de una sociedad que no tiene valores. Por eso Dios nos ha llamado de la esclavitud, el diablo a muchos de nosotros nos tenía esclavizado, el diablo a muchos de nosotros nos tenía en la pornografía, nos tenía en el vicio, nos tenía en el alcoholismo y nos sacó Dios para, qué? para hacerle un pueblo santo, para hacerle un pueblo diferente que no caigamos en la inmundicia, que no caigamos en la inmundanalidad, que no caigamos en, en, lo, en lo de siempre, en lo que hace el montón, en lo que hace el montón, siempre está desagradando a Dios, por eso hoy el Señor te recuerda nuevamente, acuérdate que eres un pueblo santo, acuérdate de que tienes una lengua para que yo he creado para que me alabes mi nombre, no para que la utilices con un propósito diferente, el Señor dice acuérdate porque yo he ordenado decretos, yo los he puesto en tu corazón, quiero que los guardes en lo más profundo de ti ¿qué pasa cuando una persona no guarda los decretos de Dios en el corazón? simplemente se pierde el temor y empieza a hacer cosas deliberadamente, empieza a hacer cosas sin temor, empieza a hacer cosas que paulatinamente lo que van trayendo es consecuencias desagradables y como al último viene la muerte y Dios no quiere la muerte de sus hijos Dios no quiere la muerte de los hombres Dios no quiere la muerte de los seres humanos porque el amor de Dios quiere que nos nosotros procedamos al arrepentimiento, que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que dejemos de hacer las cosas que no le agradan a Él. ¿Cuáles cosas son las que no le agradan a Él? Cuando nosotros no tenemos el tiempo para Dios, cuando nosotros estamos afanados en todo, dice la Biblia que eso es desechar a Dios, es ponerlo a Dios en el momento en que hay cuando te necesite, hay cuando tenga chance, y Dios tiene que ser tu prioridad. No debe ser el fútbol, no debe ser el matrimonio, no debe debe ser la, el, el, tu prioridad, no deben de ser tus hijos, no debe ser la iglesia, debe ser Dios simplemente, tenemos que entender que a Dios le interesa que estemos desarrollando dentro de nosotros una madurez, que estemos creciendo en el conocimiento de Él para saber las prioridades que Él quiere que nosotros empecemos a, de, a desarrollar y podamos con responsabilidad darle buenas cuentas, la pregunta en este día para todos, si hoy murieras, si hoy vinieron a pedirte eh, eh, tu vida, ¿estás listo para decir esto? Yo sí me voy contigo, Señor. Yo creo que la mayoría de nosotros los que estamos aquí tendríamos problemas para responder esa pregunta. Por eso hoy el mensaje es para que empecemos... A desarrollar en nosotros pues ese, esa persona santa, esa persona alejada de la sociedad, alejada de la sociedad inclusivemente que no da este, la gloria a Dios tenemos en este día un reto de parte de Dios, dice acuérdate que yo soy fiel y el que guarda mis mandamientos yo voy a premiarlo, pero aquel que se jacta de que Dios no lo ve, aquel que se jacta de que Dios no lo escucha, aquel que se jacta de que al cabo Dios me entiende, tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice que Él dará el pago conforme a lo que se siembra, no os engañéis, lo que el hombre sembrare, eso también se segará, hay que reconocer pues, que hemos sido llamados con el propósito de serle un pueblo santo a Dios. Hay que reconocer, pues, que hemos sido escogidos de la inmundicia de la sociedad para ser diferentes. Y se puede hacer diferente. En tus propias fuerzas no lo haces con la moralidad natural no lo vas a hacer, porque no son los morales los que heredan el reino de Dios, son los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Si en este día alguno de ustedes como jugadores de, de, de los a, equipos que participaron dentro del campo, si en este día alguno de ustedes está pensando que por sus buenas actitudes, por no decir disparates, o porque no tomas o no fumas te dedicas al fútbol simplemente, tú piensas que eso agrada a Dios. Sí, agrada a Dios porque estás a, ausente del vicio, del de todas estas cosas que son mundanas Pero Dios quiere algo más Quiere que le des el tiempo Quiere que le des la prioridad Porque a lo mejor la prioridad en ti la, la prioridad en nosotros Muchas veces es el dinero, es el juego Son los estudios, son otras cosas Y Dios en este día te hace un rato Y te dice, un reto Y te dice, yo te he llamado Para que seas mi pueblo Y mi pueblo debe reunir requisitos Importantes e indispensables Y para ser ese pueblo de Dios Primeramente necesitamos reconocer que somos pecadores. Segundo, tenemos que alejarnos del pecado. Sí, después de haber confesado lógicamente que hemos fallado a Dios. Tercero, vivir una vida apartada completamente y dedicada para Él y tenerlo a Dios como la prioridad número uno de tu vida. Si en alguno de estos puntos tú no tienes... Uh, eh, eh, no estás haciéndolo necesitas tener un encuentro con Jesús Necesi necesitas que Jesucristo entre a tu corazón para que empieces a cambiar la lista de tus prioridades y que sea el número uno en tu vida y entonces puedes ser pueblo de Dios no es por herencia, no porque naciste en un hogar cristiano es que eres cristiano no porque hayas nacido dentro de un ámbito en donde se cante en donde se alabe, tú automáticamente heredas la, el cristianismo, no la Biblia dice, de cierto, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para heredar, para ver, para entrar al reino de los cielos Hoy te invito para que ahí donde estés y aquí donde estamos muchachos Si alguno de ustedes tiene un concepto diferente a los conceptos que Dios nos ha establecido para llevarlos a cabo Entonces es tiempo de meditar y decirle a Dios Señor ciertamente tenía otro concepto con respecto a la vida Tenía otro concepto con respecto al cristianismo pero hoy Señor estoy delante de tu presencia, te acepto como, como mi Señor y Salvador, ¿Por qué no cierras tus ojos, la Biblia dice que lo suyo vino y los suyos no le rechazaron, los suyos le rechazaron, pero a todo aquel que le recibe y cree en su nombre le da la potestad, el derecho de ser hijo de Dios, no tengas el concepto de que todos somos hijos de Dios, hey, tú que me estás viendo ahí en la televisión, hay una equivocación muy grande no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios los hijos de Dios tienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador y vivir como Él diga y entonces al nacer de nuevo es cuando Él te da la, la autoridad, la carta poder de ser llamado Hijo de Dios así lo dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12 los que no han nacido de carne, sino de qué, del Espíritu Santo ¿eh? entonces, por favor, cierre sus ojos y e dígale Señor, en este día reconozco que soy un pecador vengo delante de ti, perdona mis pecados, Señor, te acepto como Rey y Señor de mi vida, ayúdame Dios, porque quiero que mi vida cambie, quiero ser un pueblo tuyo, quiero ser ese pueblo que tú dices, ayúdame a vestirme de santidad, apartarme del pecado, hablar eh, ordenadamente, Señor, a pensar como quieres que pensemos, con la mente de Cristo y hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad es del agrado tuyo, Señor. Muchas gracias, porque sé que mi nombre hoy estará escrito en el libro de la vida, ayúdame pues a hacerte fiel en el nombre precioso de Jesucristo. Mira, si tú rechazas a Jesucristo, como leíamos aquí, no solamente hay un hay una un castigo natural por la violación de la palabra y de las leyes que Dios ha establecido, sino que después, cuando vengan a pedir tu alma, cuando vengan a decir que te es tiempo de que te vayas, hay un lugar llamado infierno, que aunque esto es muy debatido y aunque es muy peleado, hay un lugar que está destinado solamente para Satanás y aquellos desobedientes, aquellos que han rechazado a Jesucristo, si no tienes a Jesús, yo quiero decirte que Jesús te puede librar, si lo aceptaste en esta noche, tu nombre está escrito en el libro de la vida, apártate del pecado y vive una vida en orden para que puedas ser el pueblo de Dios, Dios te bendiga, soy el pastor Miguel Barragán, y gracias, están los teléfonos abajo de tu pantalla para que puedas llamarnos y con gusto van a orar por ti para que Cristo sea tu rey. Un aplauso al Señor hermano en el nombre de